Hoy necesito de ti Sueño salir, no me quiero rendir Voy a luchar, mi deseo es vivir No me olvides Tristeza y angustia aumenta el dolor Soy un pueblo que clama en busca de amor Con calles vacías y hombres de honor Hoy, hoy necesito de ti Sueño salir, no me quiero rendir Voy a luchar, mi deseo es vivir Hoy, hoy ya no quiero llorar Hoy quiero reír y volver a soñar Suele ver niños sin un hogar Brilla, brilla, Venezuela Brilla, brilla, dale una esperanza un grano de amor Brilla, brilla Venezuela brilla, brilla Unamos las manos Alcemos la voz hoy por mi Venezuela Levanto la voz Es hora de enfrentar Esta cruel situación No puedo aguantar más Rechazo el dolor Voy a luchar hasta el final para salvar mi nación Reclamo mi tierra y todo lo que soy dueño de mi familia y mis hijos Reclamo derechos, me duele que sufran por comida y techo No es justo que un burro quiera pagar sus sueños Renuncio a la maldad y a toda esta violencia Exijo libertad, mi de la demencia No más oscuridad, Venezuela brilla ya Gritemos, luchemos sin freno, reclamemos lo que es nuestro Valiente guerrero seremos sin freno, pongámosle fin a esto Hoy ya desperté, que lo sepa el mundo entero Voy a luchar por Venezuela, el país que yo más quiero Gritemos, luchemos sin freno, reclamemos lo que es nuestro Valiente guerrero seremos sin freno, pongámosle fin a esto Duro lo diré, pa' que lo escuche toda la gente Hoy le digo goodbye el que nunca fue mi presidente Pongamos final asunto brilla que la unión hace la fuerza y le digo que vaya el que nunca fue mi presidente brilla y brillemos todos juntos brilla pongamos final asunto brilla estamos cansados de tanta injusticia el de apoyo incondicional a venezuela